Hemos presentado hoy la jornada, las primeras jornadas de memoria democrática por parte de la Escuela de Participación Ciudadana, una primera jornada ...que tratan de enlazar la participación obrera... ...la participación sindical... ...la participación de todos los colectivos... ...con esa democracia que hoy tenemos. Estas jornadas se desarrollan en un ciclo de conferencias... ...que comienza el viernes día 3... ...en la Casa Góngora... ...donde se desarrollarán todas las conferencias... ...que se van a celebrar durante los meses de febrero y marzo... Eh, ...también culminarán con un itinerario por la Córdoba obrera... ...y una mesa redonda... que trata de enlazar lo jurídico y lo histórico... ...del genocidio franquista... ...temas de rabiosa actualidad como la ley de amnistía... ...o eh, debates sobre la historia democrática de nuestra ciudad... ...así como talleres que acerquen a las nuevas generaciones... ...a esa memoria democrática... ...constituyen parte de esta jornada. Por parte de la, de la Sociedad Andaluza... ...de Estudios Históricos Jurídicos... ...que yo presido... Pues hemos querido eh, acompañar al Ayuntamiento de Córdoba, concretamente a participación ciudadana, en esta primera jornada de historia democrática, eh, con el objetivo de mmm, difundir ante la sociedad cordobesa eh, la realidad de un reto importante que tiene la historia de la democracia en España, como es el movimiento memorialista y por lo tanto todas las consecuencias sociales, jurídicas eh, que ello conlleva. Eh, de hecho, um, como foro de libertad, esta sociedad de estudios lo que pretende, por lo tanto, um, es que eh, con una serie de, de trabajo, de investigación, de rigor, y metodología académicos y científicos se aborden estas jornadas eh, para que mm, se traspase esa línea eminentemente cultural para adquirir una, una función mm, también de tipo jurídico que ponga en ejecución todo, eh, todo este amplio movimiento social memorialístico eh, y se aborden también en otras ediciones posteriores pues otros momentos de la historia ya de más Contenido de más calado, quizá histórico, movimientos de, democráticos de la historia de, de España, como pudieran ser la, la Primera República o la Segunda República o incluso el reinado de, de Amadeo de Saboya. Concretamente, eh, contamos para esta jornada pues con los más relevantes expertos eh, en, la, en la materia que van a abordar los diversos matices, los diversos eh, componentes que conlleva esta memoria democrática y así, pues en unos casos, nos hablarán de esta memoria democrática unida a los movimientos sociales cordobeses o bien sobre la justicia militar eh, de guerra en Córdoba o bien algo muy importante como todos los retos pendientes en cuanto a la política pública de memoria democrática y también algo importante como es la construcción ciudadana de la memoria y de cara a las nuevas generaciones cómo plantear esta memoria democrática en la enseñanza. Y por ello al final se quiere concluir con un itinerario por esta Córdoba obrera y con una escuela de participación ciudadana para que las nuevas generaciones conozcan esta realidad de la historia democrática de, de Córdoba.